Vamos a cambiar de información. Hablamos de las personas con discapacidad y es que se ha entregado a 48 personas las libretas de servicio militar. ¿Quiere conocer cómo se desarrollaba este acto? Veamos. Contar con la libreta de servicio militar, coayuva eh, para poder eh, ser un servidor público en una alcaldía, en una gobernación o en el gobierno central. Eh, ayuda también otro tipo de trámites eh, y lo, sobre todo lo que resaltamos es de que eh, en un país ya de inclusión, de igualdad como el que vivimos eh, necesitamos también que las personas con algún tipo de discapacidad eh, sean conscientes de lo que significa la... ...el patriotismo, la defensa y la seguridad de la patria... ...y eso es lo que ellos eh, asumen cuando reciben su libreta... ...se están entregando periódicamente... ...agradecer al ministro de defensa que nos ha colaborado... ¿no? Para dar nuestra facilidad de sacar esta libreta de servicio militar... ...entonces necesitaba tener libreta de servicio militar... ...y ya era el cuartel, ¿no? ...entonces eso ha sido... Mi... O sea, que ...hasta que mi sueño se cumplió, ¿no? Contento y alegre por recibir el, una, una libreta militar. Eh, sí, creo que, que esto nos apoya mucho, al, nos abre al trabajo y para eso más que todo nos sirve. Uh, es grato recibir ¿no? mi libreta de servicio militar. Sí, este, la libreta de servicio militar más que todo te piden para acceder a un trabajo ¿no? y voy a buscar un trabajo ahora.